México con tranquilidad así lo ha ordenado el presidente Manuel López Obrador y por ello la estrategia exitosa es de que todas las mañanas estén reunidos todos los cuerpos que que ver con el tema de seguridad a nivel nacional una política única que genera una gran estrategia y estoy seguro que la gobernadora de Tascada y su servidor tenemos una plena coordinación con los municipios de nuestros estados en donde hoy buscamos que haya un fortalecimiento muy a la policía.